¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y y Arte con Betina. Les cuento que no he podido subir videos más seguido porque estaba de vacaciones con mi esposo. Pero ya, se acabó pues la paseadera. Voy a seguirles subiendo videos muy originales como todo lo que yo hago y yo sé que les va a encantar. Bueno, en la comunidad les dejé una encuesta o les dije iba a ser una caja sorpresa para mi próximo video. les di cuatro opciones que fueron cumpleaños, amor, meses de novios y amigas, la opción de amor fue la que obtuvo el mayor puntaje, es pues por eso que hoy voy a hacer una caja sorpresa personalizada de amor, voy a hacer no porque esta cajita yo les había preguntado a ustedes en una encuesta pasada que si querían regalos reciclados con cajas y frascos y esa fue la opción que obtuvo el mayor puntaje por eso voy a seguir reciclando. Voy a reciclar la cajita de amor. Voy a reciclar esta cajita que me regaló mi hija el día de la madre. Voy a utilizar también una imagen Desea, una hoja de papel y cartulina. Recuerden que la cartulina es del color que deseen. Esta imagen Desea. La busqué en Google como parejitas enamoradas sea. Bueno, lo que hice fue lo siguiente, tomé la hoja de papel, coloqué la imagen, voy a acercar para que vean mejor. Van a doblar en la mitad y van a sacar o vamos a dibujar un corazón. Cortamos, nos quedaría así. ahora van a tomar la cartulina y van a repasar el corazón y van a cortar nos quedaría así al corazón le voy a aplicar silicona líquida y lo voy a pegar acá recuerden que si van a utilizar una caja más pequeña la imagen y los corazones deben ser más pequeños Voy a aplicarle silicona líquida a la imagen y la voy a pegar acá en el corazón. Esta imagen como la imprimí y me quedó tan clarita, voy a repasar esta letra para que se vea mejor, se ve más bonita. Ahora con marcador negro voy a repasar así el corazón. Entre más gruesa, mejor. O lo pueden pegar en una cartulina negra. O sea, cortar un corazón de cartulina negra. Ahora en esta parte voy a medir 2 centímetros. Voy a trazar la línea. Y voy a medir acá 7 centímetros. Trazo la línea. Y acá voy a buscar la mitad que es 3.5, igual acá, y voy a medir acá 2.5 centímetros para hacer como estos lados como un banderines, como banderita. Acá esta frase voy a escribir algo que rime, como mi amor, mi vida, tesoro. Voy a escribir mi vida. Ahora con marcador sharpie, este delgado, voy a repasar la frase. Voy a hacer estos signos de admiración, de admiración y voy a repasar igual o a delinear la banderita. Con marcador negro voy a empezar a llenar, a pintar. Esto también lo pueden hacer con cartulina negra. Ir, recortar la frase en cartulina blanca o amarilla, en el color que más les guste. Para, que, para los que la, la repasen con marcador negro, van a repasar toda la frase. Nos quedaría así. Voy a delinear acá esta parte así. Y voy a dibujar un corazoncito. Esto es para decorar. Recuerden que la decoración es opcional, igual voy a hacer estas líneas alrededor del corazón y voy a dibujar corazoncitos, me parece que queda muy bonito. Acá corté corazones de colores y los pegué, los colores son opcionales como les digo y voy a hacer punticos para terminar de decorar igual lo voy a hacer con este marcador blanco, Este es un marcador gráfico, en esta parte voy a escribir I love pueden escribir te amo o pueden dejarlo así, esto es opcional también este es un marcador gráfico pero pueden utilizar marcadores permanentes, voy a delinear con marcador negro y a resaltar esta letra en esta parte inferior voy a decorar con corazoncitos y con punticos en los lados pueden decorar con corazones también es opcional si lo desean hacer solo que me pareció que queda bonito así nos quedaría lo que hice fue hacer una línea negra igual acá y en este otro lado voy a abrir para decorar esta parte interior lo que hice voy a cortar otro otro banderín en cartulina. Fucsia. Y lo voy a pegar acá en esta parte. Voy a utilizar marcadores gráficos. Este casi no se Marcador gráfico. Este marca Pelican. Pero pueden utilizar marcadores permanentes como les dije. Y vamos a escribir un mensaje. Todos estos mensajes yo los saco de de Google o de las tarjetas, sea. Amor, conviertes cada día en una en una fiesta. Para Mi corazón. Entonces sería amor, conviertes cada día en una fiesta para mi corazón. Y voy a repasar para que corazón resalte. Que sería la, la palabra principal con amor. Voy a decorar así. y con marcadores puede hacer corazoncitos de diferentes colores pero también pueden hacerlos rojos si desean o no hacerlos siempre les he dicho que yo decoro mucho y la decoración es opcional para pintar estas letricas para decorarlas se vea, que sean se mejor y voy a hacer punticos colocar en esta parte papel seda lo vamos a arrugar así para hacer el papel seda picado voy a picar también amarillo recuerden que el obsequio es lo que deseen el obsequio chocolates dulces lo que deseen y así terminamos esta cajita, me parece que quedó muy bonita amigos, acá les muestro la cajita como quedó, esto ha sido todo, espero que me regalen un like, hasta la próxima